a empezar con la simulación de este jeje, de este sábado previo, este ya es pronóstico de este primer juego de pretemporada, no, este pues miren, vamos a jugar ya con el roster actualizado no, ya Trey Lance, ahí este Jason Beret, Emmanuel Mosley con los nuevos números, este paramos el, el franchise mode porque pues ya se viene el Madden 22 dejémoslo ahí en que, en que Lance fue campeón y planchamos a los Seahawks en el futuro ya veré si después lo acabo y les cuento en qué termina pero miren, vamos a hacer este pronóstico de los Niners contra los eh, jefes de Kansas City, que es nuestro primer juego de pretemporada en casa vamos a ver qué tal nos va, espero que lo disfruten como <risas> yo ya lo estoy disfrutando así que pues bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo se pone esto eh, el ruidazo, ya hay gente en el estadio ya se va a permitir gente en el estadio ahí está acá el check. vamos a, nos va a tocar patear primera primera primera posición será de los jefes de Kansas City así que vamos a ponerles el balón en sus manos y aquí viene Mitch Wyshynowski y la volamos saldrán desde la yarda 20 vamos a ver al equipo de los jefes supongo que ellos iban a jugar con los titulares todo el partido ahí está Patrick Mahomes, miren no, su temporada pasada. 4.031 yardas, 26 touchdowns, 5 intercepciones. Y acá en la defensa, pues bueno, vamos a ver a esta nueva defensiva de los Niners. Espero que les guste. No, este es un adelanto ya del Madden 22, Todavía es Madden 21, pero. Eh, pues a ver, a ver qué tal se puede. Ahí está Bosa, Amsterdam, Kinlow. Ahí está nuestra frontal, la que yo espero también ver. Venía el golpe. Y ahí está. ¿Quién le llegó? El 27, ¿quién es? Me parece que es Dante, Dante Johnson, no sé quién sea. Segunda y tres, sacaron siete yarditas. Ahí está Settel, Hurst, Kerr y Jarborg. Eh, ahí están los nuevos jugadores de la defensa. A cambio de la jugada, solamente cargamos con tres. Viene el pase al centro. Y ahí es completo. Jimmy Ward eh, taclea Shepard. Y aquí los, los, los jefes se están moviendo bien. Se mueve bien su ofensiva hasta la yarda 46. Ahí Shanahan haciendo un poquito como de. como de coraje, ¿verdad? Trips del lado izquierdo. Kern, Horst y Settel. Puro novato está entrando ya. Nada más en la primera jugada entraron los titulares. Y aquí se le cierra. Se le cierra. Ahí es Settel quien, quien hace la tacleada. No ganó ninguna yarda. Edwards L. E. Ahí está. Segunda oportunidad de 10 yardas por avanzar. Buen, buen, buena jugada. Buena jugada de vean ahí. Lo leyó bien. No se fue con el engaño. Y está ahí. Bien, bien señores. Eh, vamos a... Ya saben que a mí me gusta jugar mi, mi sistema. Mi ofensiva. Vamos a, ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí solamente cargo con 3. Ah, viene el paso de la banda con Tyreek Hill. Y ahí está Fred Warner. Y Jason Burrett ya trae el número 2. Si lo pueden ver, ahí está Jason Burrett con el número 2. Ya actualizado todo esto. Se están moviendo bien los jefes. Me están avanzando bastante, bastante bien. Y eso es preocupante. Bosa, Killow y Ford. Aquí están los titulares nuevamente. Solamente con 3 los 42 descargan. Venía la cara. ¡Ah! ¿Cómo la... sacó ese pase Mahomes? Vean. Hasta la yarda 24 de los nerds lo cruzó como beisbolista lo cruzó como beisbolista, y como ya me estoy nublando vamos a preguntarle a, a nuestro coach, a The Michael Ryans qué podemos hacer 4 de 4 para Mahomes en esta, en esta primera serie ofensiva vean a Mahomes, vean a Mahomes, vean ahí otra vez busca en, el cent, en, en la esquina, perdón al lado de, de, de Mosley, de ahí con el número 4, solamente sacó una yarda segunda oportunidad y 9 yardas por avanzar Kilo Ford, vamos a cargar con Bosa. Solo un hombre al lado de Mahomes. solo engaño viene. ¡Ay! ¡Oh, se lo quemaron a Berrett. Y el pase es completo. De Marcus Robinson. Touchdown. Touchdown de los jefes de Kansas City. Y en el primer drive no se anotan. Así de fácil. Su ofensiva titular de los jefes. Vean, pum, lo voló. Berrett se quedó viendo no sé a quién. Y touchdown. Los primeros 6 puntos de los jefes... Ah. Eso, sí es, eso sí es como un poquito... Frustrante, ¿verdad? Pero bueno... Ya que... Sus 2.46... todavía en el reloj... No... Es bueno el extra... que Intenté bloquear, pero nada... Es bueno, ahí está Trey Lance... Pero... Yo no quiero que inicie... Así que vamos a hacer aquí unos movimientos... ¿verdad? vamos a vamos a hacer algunas sustituciones ¿no? este ya vamos a cambiar a vamos a cambiar a Lance por un Garópolo para el primer drive ya después meteremos a Lance no no no no, no coman ansias no coman ansias ya después trae a Trey Lance ahorita quiero que juegue Garópolo la primera serie como tiene que ser el día de hoy viene Richie James viene James, viene aquí, viene James, bien, buenos bloqueos se está escapando, se está escapando oh, hasta la yarda 29 bien, sacó otras cuatro yarditas buenas y aquí están ya motivándose los, los, los, los liners, y aquí está Jimmy Garoppolo que será quien abrirá en esta en esta eh, en esta primera ofensiva, ¿no? con los titulares ahí está Gallam que será el, el corredor Y vamos a ver qué tal. ¡Oh, oh! Bien, bien, bien. Vamos a buscar ahí el duelo personal. El safety. Jordan Matthews es el quien está ahí. Bien. El pase ahí. Con él. Jordan Matthews. Bien. Jala, jala, jala. Hasta ahí. Y no lo tiraron. Jordan Matthews, quien vino muchas veces de de receptor ahora ahora es a la cerrada primera jugada muy buen yardaje señores vean ahí está la jugada vean ahí lo buscó en, la, en, en, en el fondo la doble cobertura estaba con, con Kyle Juszczyk que era mi primera opción así que busqué a Jordan Matthews y respondió bien y vean no fue tan rápido taclearlo vean vean ahí bien qué buena toma eh 360 vean, vean entre 3 no pudieron Primera portada, 10 yardas por avanzar. En la yarda, 44. Y viene aquí la corrida. Bien. galan, bien. Buen bloqueo. Buen quiebre. Y ahí está. 9 yarditas. Segunda oportunidad, una yarda por avanzar. Segunda y una, segunda y una. Vamos a preguntarle a Shanahan. A Shaney, que, que lanzaríamos aquí? Y aquí está Wilson Jr. Que Wilson Jr. no debería de estar. Está lesionado, pero bueno buenos bloqueos, buenos bloqueos y Wilson ahí hasta la yarda 40 bien, primera oportunidad 10 yardas por avanzar señores primero 10, primero 10 para los Niners está moviendo bien también la ofensiva de los Niners ahí está, sí, para eso lo moví ahí, buen corte de Fowler bien fueron 9 yarditas ahí segunda oportunidad y una yarda por avanzar Segunda portada y una yarda por avanzar. Ya estamos en la 32. Trips del lado izquierdo. Eh, Matheus del lado izquierdo. Trips del lado derecho. del lado izquierdo. Monster ahí está y entró. Aquí buenos bloqueos. Y vean la aceleración de Monster. ¡Bien! ¡Bien, Monster! Primera portada y ya para avanzar. 23 segundos quedan en el primer cuarto. Otra vez entra Galam. Primer 10. con esta jugada se va a acabar el primer cuarto. Viene aquí. Y Jucheck. Vean Jucheck. Oh, y el bloqueo, pero llegó ahí, bajó rápido Ward y con estas jugadas acabó el primer cuarto, San Francisco moviendo bien las cadenas, señores pero los jefes arriban en el marcador 7 a 0, vean qué bonito estadio y se va a ver hermoso, repleto de gente a ver, eh, permítanme un segundito, voy a tener que hacer una pequeña pausa Verdad, una pequeña pausa. Eh, porque tengo aquí una pequeña duda de, de, de lo que estoy haciendo acá. Ah no, sí, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. No me hagan caso. Es que tengo que checar que todo esté. Que todo esté funcionando. No vaya yo aquí a regarla en, en, en, en la grabation, ¿verdad? Ok, regresamos al juego, ya, perdón. <risa> Segunda portada, 7 yardas por avanzar. doble a la cerrada, triple a la cerrada, Pritt, Matthews, Kittle, Gala malado, Fowler del lado izquierdo abierto, y Kittle ya entró al campo, y con él vamos, ¡ah! le pegaron a Garópolo, le pegaron a Garópolo, justo cuando estaba buscando receptor, este playbook está más nutrido, hasta el playbook creo que está actualizado, tercera y siete, tercera y siete, viene Garópolo, le llega la presión, ahí está, bien, bien con Matthews, ya se metieron a, Dentro de la 10. Primero y gol en la yarda 8. Primero y gol en la yarda 8, señores. Jordan Matthews, dos receptores, 30 yardas. Ahí está Shanahan festejando. Eh, ahí está. Primero, verdad y gol. está. La cambia Garo por en la, en la línea. Está, está bien parada la defensa de los. ¡Y ¡Ahí está! ¡Touchdown! ¡Pruitt! ¡Qué buena recepción, señores! Touchdown de los 49ers. Vean cómo se aventó. Y touchdown de los 49ers. Vean ahí el pase de Garópolo. Y, y el primer drive de los Niners. Vean ahí. Vámonos. Y el primer drive de los Niners termina en 6 puntos también, señores. Touchdown San Francisco. Ambas ofensivas titulares hicieron daño. Supongo que la de los jefes eh, también seguirá pero la mía va a empezar a tener modificaciones no de entrada no están todos los titulares ahorita están jugando suplentes pero bueno ahí está el señor Andy Reid eh, no, no muy contento con lo que acaba de ver de su defensa titular viene aquí Wishnowsie con la patada y la voló la voló señores vendrán desde la yarda 25 el segundo drive de los jefes y ahí viene nuevamente Mahomes, ¿no? Yo no creo ya que Mahomes vaya a jugar los siguientes drives, pero aquí les vamos a dar chance. No vamos a dejar que jueguen. Primero de Tijeras por avanzar. First card. Otra vez en el centro lo encuentra a Hill. y es completo. ¡Ay! Primero y 10 en la yarda 46 ya de los Niners, el señor Tyreek Hill se está moviendo muy bien, muy muy bien se están moviendo los jefes, no los he podido parar, no los he podido parar, definitivamente no he podido, vean ahí el pase corto con Travis Kelsey, que entra al campo y es, saca 7 yarditas, Mahomes está deshaciendo muy muy rápido del balón, creo que necesito meterle más presión al señor Mahomes. Aperturas personales, que menos del lado derecho, llama a su hombre Mahomes que ya convierte en trips la formación. Y viene aquí el pase, y no llegó. Jimmy Ward bajó rápido, se quedaron a una yardita. Será tercera oportunidad y una yarda por avanzar. Ay, si sí, se metió por el centro. Oh, yo pensé que me la iba a cambiar que iba a hacer un pase y se metió por el centro ahí está Dante Johnson con la tacleada primero por 3 10 yardas por avanzar formación cerrada de los jefes Jimmy Ward y Jefferson ahí y ahora sí, la, la leí muy bien y ahí estuvo eh, Drew Greenlow en la tacleada bien, perfecto bien. hasta ahí llegó Ya hasta ahí llegó, señores. Oh, segunda portada, 10 yardas por avanzar. Tiene trips del lado izquierdo. No me gusta, no me gustan esos trips. Ah, y, es, y ahí con Tyreek Hill rápido el slant. Agarró, leyó bien las cargas. Leyó muy bien las cargas, de hecho. Y se están moviendo muy bien. Muy, muy, muy. Y ahí por el centro, vean. Jerry McKinnon, ex 49 er ya, ya con los jefes. Y logra el primer 10. Y se siguen moviendo bien. Y con esto llegaron a la pausa de los dos minutos, señores. Se están moviendo muy bien. Y se están, están quemando el reloj. Mahomes está buscando. Mahomes. Ya está ahí. Nick Bosa se botó bien a la zona del flat, lo boté bien a la zona del flat y perdió 3 yardas. Uh. está poniendo bueno este juego, señores. Muy bueno este juego. Y aquí Mahomes fumble. El fumble de Mahomes y la recupera los Niners. Y es de Greenlow. Drew Greenlow acelerando vean, Drew Greenlow se está escapando ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí viene Tyreek Hill! ¡Tyreek Hill! ¡Ay! Lo tacleo en la yarda 5 Bien. ¡Bien! Buena Excelente jugada de la defensa de los Niners Se quería escapar Vean le puse el, el, le puse el espía a Mahomes Le pegaron Lo fumbleó, ¡Bosa! Ahí está ¡Bosa! Con el golpe la recupera Drew Greenlow Y le dan otro drive a los Niners Va a entrar otra vez Garopolo a, a matar esta ofensiva, ¿no? A este drive. Este. Pero supongo yo que en la, en la que sigue, ya en la segunda mitad, entrará el señor. Eh, el señor entrará el señor. Eh, eh, eh, Trey Lance. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Y ahí está! ¡Touchdown! Con Rahim Monster en el afuera dentro, explotando la debilidad de los Backers contra los, los corredores tan rápido de los Niners. Y vean el reloj. Eh, lo malo es que todavía les dejamos tiempo pero vean bueno, el marcador, los Niners ya se fueron arriba bien, en una ofensiva que iba muy bien de los, de los jefes ahí está mi defensa siempre, siempre la defensa de los Niners rescatando las situaciones y viene aquí el extra y es bueno 14 a 7 señores, 14 a 7 ahí están festejando los Niners Excelente. Ahora vamos a cerrar a esta, a esta defensa nuevamente. Porque la han arrastrado bien los jefes. Pero no vamos a dejar que nos, que nos muevan el balón. Ahí está. La volamos otra vez desde la yarda 25. Con 1, 21 y 3 tiempos fuera. Todavía nos pueden hacer bastante daño los, los, los señores eh, jefes. No, La verdad es que sí nos pueden hacer mucho, mucho daño. Son muy buenos en estas situaciones. nuevamente le pongo un espía ahí solamente cargo con tres. viene el pase ahí al centro y es completo y ahí entre Johnson y Drew Greenlow hacen la tacleada ven ahí el pase bien y Jason Barrett y piden su primer tiempo fuera porque lo tacleamos adentro bien, le estamos cediendo zonas cortas nada de zonas largas le sigo poniendo espías Mahomes es muy elusivo ¡Está interceptado! ¡En la zona del flag! ¡Bien! Kevin Williams! Kevin Williams! ¡El segundo error de Mahomes! Kevin Williams se lleva la, la intercepción! Y, pues, bueno, a ver, vamos a ver si nos permiten hacer el cambio. Ya me gustaría meter a... Ya me gustaría meter a, a, a, a, a Lance, ¿no? En este drive. Vamos a ver si ya nos dejan. Ahí está, a ver, porque ya iba para adentro Jimmy este, Garoppolo... Pero vamos a ver si nos, si nos dejan. Si no es en estas jugadas, es en la que sigue ya nos dejan meter al señor Lance. Garopolo ya, ya cumplió, no ya ya ya cumplió. Y con creces me parece. Ahí está Troy Lance, señores. Ahí está Troy Lance, vamos a ver su debut de Troy Lance. Y empieza con un pase, bien, y es Brandon Deyuk. ¡Y ahí está! ¡Que pase! ¡El primer pase del señor Trey Lance! Con Brandon Ayuk, con quien ha hecho buena química. Y ahí está el primer 10. ¡Ay, tiempo fuera, tiempo fuera! <risa> Por la emoción se me está yendo el tiempo. Quedan 38 segundos. Quedan 38 segundos. Eh, hay, que, hay que atacar, hay que buscar aquí el... Hay que buscar aquí la el, el, el, el, el, el anotación, señores. Hay que atacar. Y aquí... Vino aquí, ven ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo taclearon, lo taclearon, lo taclearon! Quedan 32 segundos. ¡Ay! Estaban bien parada la defensa de los jefes. No quise cometer la pifia. ¡Ah! ¡Qué demonios! A ver este. Segunda y 22. Segunda y 22, señores. Y es que la defensa está cargando... ¡Y ahí está! ¡Que pase! ¡Que pase! qué pase! ¡Que pase! ¡Con Jordan Matthews! ¡Y ahí la sota! fue primero y 10! ¡Bien! ¡Quedan 12 segundos! ¡Que pase de Lance! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Uf! ¡Ah! ¿Qué voy a mandar No sé qué mandar. Ok, ahí está. Segunda y 10, segunda y 10. la lanza echa para atrás. Y el pase es ¡ay! ¡Oh, incompleto, lo tenía en las manos. Lo tenía en las manos. Tercera y 10. Sí, pues ya vamos a tener que por el gol de campo, quedan 6 segundos. 34 yardas y es bueno, 17 a 7, señores. A punto de terminar la primera mitad. Se sacaron 10 puntos de los errores de los jefes. El fumble de Mahomes, la intercepción de Mahomes. El fumble recuperado de Drew Greenlow y la. Y la intercepción de Kaywan Williams, el tiburón, el Shark. aquí vamos a ver si se acaba con un regreso. A ver si hay regreso. No, no habrá regreso. Habrá una jugada más. Yo supongo que va a ser una corrida. O se va a poner la rodilla al suelo. O. Eh o no sé, algo, algo hará nada, ya nada más va a poner rodilla al suelo pero yo por si sí las moscas, mejor así y se incama homes se acabó el mismo tiempo, esa es la buena la mejor es que vamos ganando y la excelente es que vamos a recibir entonces este pues vamos a ver más del señor Treyland señores Qué buen juego señores y, y más emocionante ver ya a los jugadores ahora sí a los nuevos, vean ahí las estadísticas los jefes planchándonos por aire, nosotros por corrida, pero la diferencia dos balones perdidos de los dos balones perdidos de los jefes vean aquí algunas highlights del juego no, eh, Mahomes ahí el engaño y ahí quemaron feo a Red en la primera adaptación de los jefes primera y única anotación de los jefes y aquí vienen de nuevo de regreso y ahí viene el regreso Vamos a intentar ampliar la ventaja. Viene Richie James. Que yo no veo quién le pueda competir, ¿verdad? Aquí ya Richie James, oh, intentando ganar más yardas. Te quedó la 20. Pero yo creo que Richie James va a seguir siendo el regresador de kickoffs, ¿verdad? No veo quién más. Bueno, puede ser que alguien más llegue por ahí. Los números de Lance, ¿no? En dos ofensivas. Dos de tres, 40 yardas. No, ofensiva, perdón, dos de 3, 40 yardas. Bien, y un pase se lo tiraron. Horrible. a la cerrada, Jones y Fowler ya está jugando con, con jugadores del segundo equipo, vean aquí a Gallam ¡ay! ¡Oh, Gallam se podía escapar pero ahí no aguantó el bloqueo del receptor y sacó nueve yardas sacó nueve yarditas, muy buenas nueve yarditas segunda y una, estas son las jugadas de las que quiero ver Lance, las jugadas de play action vean ahí el pase, ¿diven? y vean, ahí está Jordan Matthews, vean... Kyle que estaba, estaba cubierto... Leyó su segunda opción... Perfecto el pase ahí a Pruitt... Bien... Y Lance viéndose muy bien en, aquí en su debut, señores... Lance viéndose muy bien aquí en el debut... Primero y diez... Y viene aquí el engaño de play-action, bien... Y Jones, vean, vean... Qué buena jugada de Lance el, el rpu le dio perfecto al backer no una jugada de screen ahí con el receptor jones el, el engaño de la corrida y pum el pase ahí rápido vean vámonos y ahí está y planchando al castigando al defensivo Bien, primero, este, este es lo que nos puede dar lance esto es lo que nos puede dar lance vean, se carga la defensa Se carga la defensa de los... De los... De los... De los Chiefs. Así que vamos a cambiarla de lado. Y aunque nos sigue siendo que por ahí es más fácil correr. Yo pienso que es mejor cambiarla de lado. Y así es. Y ahí vienen los bloqueos. Bien. Wilson, bien. Wilson, bien. Bien. Ahí está. Adentro de la zona roja ya en la yarda 15. Excelente edición. Tenía a todos los jefes cargados del lado izquierdo. Tenía que cambiar la, la jugada de lado definitivamente. Ahí están Jason Bred, Etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar. Primer 10 en la yarda 15. ¡Ay! El pase muy bajo. Si lo ha tirado más arriba, no hubiera sido touchdown. Mal pase de Lance. Mal pase de Lance. Ni modo. Segunda oportunidad y 10 yardas para avanzar. No hay manera de correr. Lista, vamos a atacar las zonas del de, de, de, de, de, de slant. De Están muy cargados los... Está rápido el pase. Lo taclearon, lo taclearon. ¡Oh! Y no ganó absolutamente nada. Tercera. Tercera y diez, señores. Y aquí Lance tiene que anotar. Ahí está Mohamed Sanu, Jordan Matthews, Fowler Jones y Gallam. Y ahí está el pase. ¡Primer touchdown de Troy Lance! ¡Primer touchdown de Troy Lance en la NFL en la pretemporada con Jordan Matthews! Touchdown. Aguantó bien Lance y no hemos visto sus piernas. ¿eh? No hemos visto sus piernas. Touchdown. Y que pase bien. Completo. Touchdown. <risas> Ahí está, señores. Y ya nos vamos arriba. 23 a 7. 17 puntos ya de ventaja. No, ¿cuántos? Sí, 17 puntos de ventaja, señores. En 7 jugadas, 79 yardas. Excelente, excelente trabajo del señor Trey Lance. Yo creo que ya está cumpliendo. Vamos a ver que juegue todavía este cuarto. Y el que sigue, pues ya meteremos a, a Sutherland. ¿no? A ver qué tal el, el, el coreback de tercer equipo. Por lo pronto aquí saldrán a la yarda 25. Y yo creo que nuevamente vendrá el señor Mahomes... ¿No? Que pues ya tendrán que atacar descarado por por por aire. Trips del lado izquierdo, gemelos del lado derecho. Ahí con Travis Kelsey. Y vean ahí el pase rápido. Pero es detenido, pero sí sacó unas 7 yarditas. Segunda oportunidad y 3 yardas por avanzar. Nuevamente bajamos con dos hombres del lado de derecho. Doble a la cerrada. Viene aquí la presión y viene el pase rápidamente con su corredor con Garrick McKinnon y Emmanuel Mosley en la tacleada. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Está moviendo bien esta, esta ofensiva. Pero pues yo ya también ya estoy cediendo como mucho. Aquí el engaño con. El engaño con. ¡Y vámonos! Y fumblea el fumble ¡Ay! La recuperaron fumbleo. Era Ford quien le llegaba y fumbleó. Fumbleo Mahomes nuevamente, vean. Ahí está, DeFord. Ojalá regrese como dicen que va a regresar. Bien, señores. Segunda y 21, segunda y 21. Trips del lado izquierdo. Del lado derecho, perdón, un solo hombre del lado izquierdo. Doble bloqueo, me están doble bloqueando. Y aquí solamente y hay con Travis Kelsey a ningún lado. Estoy cubriendo bien la zona profunda. Tercera y 19, señores. Se les complica el drive. A los jefes. Ya no hay manera de que... Ahora trips del lado izquierdo. Ahora sí del lado izquierdo. Queda sí del lado derecho. Y aquí viene Bosa. ¡Ay! ¡Oh! El pase ahí completo. Atacó justo la ventana. 19 yardas. Logró 20 primero y 10. Ah. Me están agarrando trips del lado derecho ahora. Creo que ya vieron dónde está. El pan, ay, oh, me fui, me seguí en banda con red Y ahí está Tyra Hill eh, saliéndose solamente dos yardas. Y aquí está con Travis Kelsey en el pase rápido a la zona del flat. Y se acabó con esto el tercer cuarto, señores. Hasta aquí llegó. En las acciones del tercer cuarto, entramos ya al cuarto cuarto. Y pues vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Tercera oportunidad, cuatro yardas por avanzar. Mahomes todo el tiempo del mundo. ¡Ay! ¡Emanuel Mosley! Oh, se quedó en la 1, pero casi iba por el balón Mosley. Y la dejó ir y quedaron en la 1. Están a punto de anotar los jefes. No lo puedo creer. No lo puedo creer por ir por el balón. Formación cerrada de goal line. Ay, lo no tenía y es McEnum quien me anota. Y es el que menos quería que me anotara. Jerick McKinnon ahí poniendo puntos. Ah ¡Qué horrible! Me movieron el balón aquí los jefes. El error en la anterior por querer ir por el balón en lugar de la tacleada. Me equivoqué. Horrible. Todavía están en el juego los, los jefes. ¿eh? No, no, no, no nos confiemos. Así que yo creo que vamos a dejar a Lance. Porque Soderland no nos vaya a costar el juego. Bueno, es pretemporada. no Como les decía, esto no cuenta que hay que probar gente. Así que igual y si sí metemos al señor Sutherland, vamos a, vamos a probar a todos, ¿no? De eso se trata. Es más, vamos a hacer el cambio de una vez. Vamos a ver este... Si ¿Sí, sí está Sutherland. No, vamos a meterlo. As ah, just Rosen. Sí, quiero ver a Rosen. Vamos a ver, Rosen, ¿qué tal? Vamos a ver qué trae Rosen. Y él será ya el coreba que entre ahorita en este último cuarto. A ah, dirigir las acciones de los Niners. Y aquí, viene, y aquí viene Richie James Richie James ¡Oh! lo rebotaron y hasta la yarda 20 nada más Estaba promediando 24 yardas por regreso pero bueno, aquí se quedó en la 20 y ahí viene Josh Rosen vamos a ver al, al egresado de UCLA a ver qué, qué, qué, qué trae este muchacho eh, como buen eh, juego de pretemporada y Shanahan eh, nos acostumbra, pues tampoco pone a hacer mucho ya sus corebacks de tercer equipo, ¿verdad? Es básicamente es correr y correr, correr. Y vean a Monster. ¡Se está escapando! ¡Se está escapando, señores! ¡Se va a la 20, a la 15, a la 10! ¡Y es touchdown! ¡Qué manera de, de entrar de los Niners! Y ahí estuvo Rosen en su primera jugada. ¡Touchdown! ¡Escapadón de Rahim Monster! Hasta la anotación. Touchdown 49ers. ¡Touchdown, Raheem Monstert! <risa> ¡Sí, señor! Los tres corebacks terminando con drives en 7 puntos. Señores, estoy, estoy, estoy pronosticando el juego de hoy. ¿eh? Estoy pronosticando lo que va a pasar hoy con los Niners. Así que no se lo pueden perder. Y a ver si le meto. A ver, a ver si le atino. Que digo. Es que veía que le mete, pero a ver si le atino. <risas> qué, qué chistoso la primera jugada escapadón. Y viene la patada ahí. Y... Ay, no le di al H. Ah, si le pegué, si le pegué de rebote. Y vendrá nuevamente el señor Mahomes, ¿no? Porque pues los jefes supongo que, que, que quieren ganar. Pero pues yo ya aquí ya básicamente voy a. a cubrir y ahí el pase rápido con Edward Sally, creo que es para 7 yarditas Mahomes ahí está este, el señor eh, Andrew Reid forzándolo todo el juego de pretemporada Trips al lado izquierdo un solo hombre al lado de Mahomes y aquí, ¡ay! Oh, casi interceptado por Kinlow que lo ponía yo de espía pero fue con Tyreek y en el pase rápido oh, ¡ay! casi casi se le interceptaba ahí ahora le voy a poner de, de, de espía a, a Armstead voy a cargarle con Ford y con los demás y aquí nuevamente en, en la zona del slam me está agarrando ya lleva 234 yardas el señor eh, el señor Mahomes en este partido ahora de espía va Kinlow trips del lado derecho por ahí anda Kelsey Kelsey que se va a la zona del flat y aquí viene Ford Vienen con el pase pantalla. ¡Ah! ¡Bien! Bien, al menos lo espantó Greenlow. Y se salió Edward Shelley Y perdió yardas. Tercera y ocho por avanzar, señores. No, vamos a cambiarla, sí. Se la cambiamos, bien. Y hasta ahí, señores. Jabón Kinlow. Sí, me querían agarrar mal parado, estaba bajando en zona. Les cambié a personal y obviamente puse al espía y ese señor ya ponquillo. Ah, ¡Oh, no puede ser. Estaba ahí para interceptarla y vean. Se la llevó, majo, se la llevó él se arriba. ...se sigue moviendo esta ofensiva de los... ...pase ahí... ...flotadito... ...se salió... ...se medio bugueó aquí la pantalla... ...solamente... ...dos yardas <risas> ...ahí está Rosen... ...muy feliz él festejando... ...no se siente el héroe del partido... ...este... ...está bien... <risas> gemelos de lado izquierdo... ...están en la yarda 50... ...justamente... Viene aquí las cargas, le pegaron. ¡oy! Oh, nos, agarró, nos agarró en el, el pase pantalla. Le pegábamos a Mahomes. Y logró sacar el pase pantalla con 2.21. No, están cubriendo. Está, están, están, están, se está defendiendo bien el señor eh, Mahomes. Trips del lado izquierdo ahora. ¡Ay, oh, Vean ahí bien defendido por Japón Kinlow. Que estaba como espía. Vean. Yo les digo, yo abuso mucho del espía, yo sé que abuso, abuso mucho del espía, pero es, es la manera de detener a, a estos corebacks que pueden alargar las jugadas. Y otra vez iba por el balón, y Dante Johnson con la tacleada. Yo creo que ya llegamos con esto a la pausa de los dos minutos. Ahí está, pausa de los dos minutos, está a punto de terminar el partido, señores, ya lo tenemos casi en la bolsa. No, eh, dominando los Niners, dominando bien el juego. Y ahí el pase a la banda. ¡Uy! Es completo. No puede ser. si Sí, me la completó. Pensé que lo iba a detener. Estaba yo confundiendo con el cover 2. nuevamente el pase y ahí está Emmanuel Mosley con la tacleada se meten a la yarda 14 ahí fútbol, bien ah no, no la recuperaron no puede ser, pensé que la había como 7.49 y nadie la recuperó, no lo puedo creer se meten a la yarda 8 y primero y gol ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer eso? Sí. Viene el pase pantalla. Y no se metió, se quedó en la 1. Y aquí le pega la majo, ¡Vámonos! Fred Warner, vámonos, corre! Fred Warner, vámonos, vámonos! ¡Ja! <risas> ¡Touchdown! ¡49ers! ¡Touchdown Fred Warner! ¡Touchdown de la defense! Las cargas no se las esperaba Mahomes. Y ahí está el touchdown de Fred Warner. No sé quién le pegó. Pero Warner la recupera casi en el aire y se va. Vean quién fue. ¿Quién le pega? Ah, Kegon Williams, bien. Y ahí está Mahomes. Casi, casi se la arrebató de las manos. Y vean ahí. Kegon Williams se queda viendo. Kegon Williams, un juegazo, una intercepción. Y provoca un fumble. Y vean, la paliza a los jefes. Ya no vemos nada de Rosen. Solamente vimos entregar un balón y fue touchdown. 38-14 señores. Así ganando los Niners. Así ganando los 49ers. Y touchdown de Fred Warner. Greenlow y Warner recuperando fumbles. Excelente juego. Y ahí viene la patada. Y ahí está. Con 58 segundos y 3 tiempos fuera, todavía intentarán algo los jefes, los, los ¿no? Seguramente. Pero pues básicamente nosotros ya nos vamos a defender aquí. Ya no es necesario ponerle tantos espías, que corra. Si quiere ganar yardas con las piernas. ¡Oh, y el pase! Ahí al centro. Con Kelsey. Nadie lo cubría. Y llegó Emmanuel Mosley. ¿Qué pase puso Mahomes? Tengo que reconocerlo. ¡Ay! No puede ser. Y otra vez quemaron a Berrett. Sí fue por el balón, pero lo quemó horrible. Marx Robinson con su segundo touchdown. La segunda misma jugada, vean. 38-20. 26. Pues sí, todavía vemos un poco de, de Rosen. Vean ahí, se perdió horrible. Ya brincó demasiado tarde, vean. ¡Ay! Y ese... Ojo, con ese Robinson de los jefes, ¿no? Puede salir gallito. Ahora que se les fue. Este, y se la van a ir por la conversión. Ay, oh, ahí estaban dos y les ganó la espalda y es completo. Ah, es incompleto, lo agarró afuera. Uf, Sí, iba muy atrás, iba muy bien. 362 yardas totales de los de los de los jefes. Pero muchos errores y eso los hundió. No lograron la conversión. Supongo ahora que van a patear corto. Yo supongo que va. Ah no, se pues van a patear largo. Ya se rindieron. Veremos a Rosen. Viene aquí Richie James. Hasta la yarda 14. De ahí vendrá la, ofen la última ofensiva de los Niners. Ya podría poner yo Roddy al suelo. Pero quiero ver si Rosen todavía puede soltar algún pasecillo por ahí. ¿No? ya tengo más este ya tengo más jugadas creo no sé vamos a soltar a Rosen eh, sí sí sí sí muy bien La primera atrapada de Kittle, de Rosen a Kittle, bien, pedimos tiempo fuera, ¿verdad? <risa> todavía quiero hacer puntos, todavía quiero ver si puedo sacar algo. Es que sí, me gusta a mí esta onda de, de, de masacrar a los equipos. <risa> no sé si se han dado cuenta, pero siempre que tengo oportunidad lo hago. ¡Y la perdió! ¡Ay, qué error, error de Rosen! Y la recupera Jones, Chris Jones, con 10 segundos. Errorazo, todo por querer masacrar, ándale. Ahora me la van a aplicar a mí. Ya, no encontré razón. sí lo, Y sí lo tenía en el centro, pero me tardé. Estoy jugando estoy jugando así como si sí fuera el tercer equipo, el coreback. ¡Ay, no! Me bloqueo. Ok. Pues miren, ya básicamente no los quiero dejar anotar. La verdad es que ya... este Ahí muere. ¡Ah, no puede ser! ¡Es completo con Tyreek Hill Touchdown! ¡No puede ser! Tenía yo a un montón ahí. Ya no me van a ganar, pero vean cómo emparejaron un juego que yo ya tenía en la bolsa. Vean, se mueve dentro y vean ahí. ¡Ay! Se lo intenté batear con Greenlow y vean. Se la llevó Tyrek Hill, no lo puedo creer. Y es bueno, 26-38. 11 puntos, ya no me van a alcanzar, pero qué nefasto último cuarto di. ¡Ay, ahora sí van a patear corto! ¡Ay, me salió sal del campo! ¡Oh, me salvé! ¿Y este festejando? ¿Qué estás festejando, Rosen? ¿Qué estás festejando? ¿De qué? De, acabas de cometer un errorazo, mano. Escapaba Gallant Pero bueno Rosen se fue 2 de 2 54 yardas y con esto Se acabó el partido señores La ah, victoria para los 49 En su debut en la pretemporada Esperemos que así les vaya al ratito Yo la verdad sí espero que así les vaya este ah, Vamos a ver qué tal Vamos a esperar a estos Niners que lo logren hacer Ya vimos a Garoppolo, vimos a Lance Y vimos a Rosen, vimos ahí a algunos de segundo equipo Bien, el equipo. Bien, la primera demostración, ¿no? Sabíamos que iba a ser de práctica. Aparte, los jefes jugaron con titulares todo el juego. Oh, pues bueno, nos plancharon en el cuarto-cuarto. Pero el juego lo dominamos, señores. Bueno, espero que les haya gustado el partido, ¿no? Están un poquito de highlights. Eh, ya, ya regresamos con las simulaciones. Ya se viene el Madden en 22. Ya voy allá. Ya, ya estoy abriendo el canal de Twitch. Ahí voy a hacer transmisiones. Eh, eh, ¿Cómo se llaman estas cosas? Ya voy a hacer este. Streamings ahí, ¿no? Estoy pensando hacerlo los viernes para quien guste eh, verme jugar ahí Pues lo voy a empezar a hacer este año Este, les mando un abrazo Nos vemos el lunes para hablar en el podcast De lo que fue este primer juego De pretemporada y seguir analizando La temporada de los Niners Síganme en Canal 49, suscríbanse Y únanse al canal Go Niners